Informativo, apto para todo público. Amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por iniciar esta mañana junto a su noticiero ciudadano. Estamos listos con la información de este 11 de octubre. Empezamos con la revisión de titulares. El gobierno nacional firmó acuerdos indemnizatorios con víctimas de violaciones de derechos humanos. Desde diciembre, arroz ecuatoriano ingresará al mercado colombiano. Ecuador logró obtener 60 medallas en los Segundos Juegos Panamericanos de la Juventud. Y en lo internacional, nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima.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 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, retiró la revisión de la prisión preventiva que cumple desde la semana pasada. Veamos los detalles. Como se tenía previsto desde el pasado viernes, la tarde de este martes 10 de octubre se realizó la audiencia para la revisión de la medida cautelar que pesa sobre el vicepresidente Jorge Glass desde la semana pasada. El abogado del segundo mandatario informó que su defendido desistió de dicha revisión y permanecerá detenido hasta la audiencia preparatoria de juicio que se cumplirá el lunes 16 de octubre en donde espera que el fiscal Carlos Vaca ratifique su inocencia del presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ha decidido desistir de la revisión de su medida cautelar. Él se ha sometido a la justicia y espera el próximo lunes salir en libertad Bien sea porque el fiscal general del Estado se abstenga o porque haya un sobreseimiento de parte del juez de lo penal nacional. El vicepresidente permanece detenido en la cárcel 4 en el norte de Quito desde el pasado lunes 2 de octubre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ambato celebrará sus 197 años de independencia con grandes promociones turísticas. En la siguiente nota le contamos los detalles. Ambato se prepara para celebrar sus fiestas de independencia con impresionantes ofertas turísticas y comerciales a través de la campaña Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio. En esta su segunda edición se ha desarrollado un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Es así que contará con el respaldo del Ministerio de Turismo y las cámaras de turismo, comercio, industrias y calzado. Eventos como el que nos, como el que nos convoca hoy el de noviembre a mitad de precio en Ambato es el que va a seducir al ecuatoriano para que no se quede en casa y peor aún para que, eh, que caiga en la tentación de viajar fuera del país, para que se dedique a recorrer el país. La promoción estará vigente desde el primero hasta el 25 de noviembre y turistas que visiten Ambato podrán encontrar establecimientos de alojamiento donde la segunda noche será a mitad de precio y restaurantes con el segundo plato fuerte a mitad de precio. Esta misma promoción se aplicará en locales de comercio y de servicios. En hoteles, la segunda noche a mitad de precio. En restaurantes, el segundo plato fuerte a mitad de precio. En establecimientos comerciales de servicio y diversión, el segundo producto a mitad de precio. Hasta el momento se han registrado 200 establecimientos y las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre, pues se espera superar los 500 locales participantes. Trabajando de la mano, Ministerio de Turismo, Municipio de Ambato, las cámaras de la producción, sector público, sector privado, de la mano, siguiendo los mismos principios rectores, pero sobre todo convocados por un mismo objetivo, Ecuador, Potencia turística, uno por uno, un turista por habitante. Los turistas podrán conocer los establecimientos inscritos en esta campaña a través de la aplicación gratuita Turismo Ambato o en Facebook como Ambato en Noviembre. Y por medio del código QR se podrá conocer la ubicación de los locales participantes. Los cuales contarán con un sticker distintivo en su exterior. Además, el listado oficial de locales se publicará en la página de Facebook Ambato en Noviembre y en cada una de las páginas oficiales de las instituciones que organizan esta campaña. La campaña fue apadrinada por importantes personalidades de televisión nacidas en Ambato, entre ellos se destaca Fausto Miño, Carol Novoa, Pato Borja, Amelina Espinosa, Cristian Norris, entre otros. Quienes visiten Ambato no solo encontrarán grandes ofertas turísticas, sino que también disfrutarán de más de 70 eventos artísticos, culturales y gastronómicos en todos los espacios de la ciudad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Buenas noticias para el sector arrocero ecuatoriano. Luego de 13 años, el arroz de nuestro país podrá ingresar al mercado de Colombia. Esto será desde el mes de diciembre. El ministro de Comercio Exterior del Ecuador, Pablo Campana Sáenz, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Lorena Gutiérrez, firmaron un memorando de entendimiento para que el arroz ecuatoriano pueda ingresar luego de 13 años al mercado colombiano, desde el 1 de diciembre de 2017. El Instituto Colombiano Agropecuario adoptará las acciones necesarias para que los trámites de importaciones de la gramínea procedente de Ecuador se registren en dos días hábiles en territorio colombiano. Asimismo, el acuerdo establece que Colombia mantendrá vigentes las medidas fitosanitarias para la importación de vegetales, productos vegetales y otros artículos correspondientes al arroz en grano para consumo humano, de origen y procedencia ecuatoriana. De acuerdo a información del Ministerio de Comercio Exterior, este nuevo logro del Gobierno Nacional será beneficioso para los pequeños, medianos y grandes productores de arroz. El ministro Campana anunció además que se trabajará en conjunto con la Unidad Nacional de Almacenamiento y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la primera exportación del grano a Colombia. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El gobierno nacional se ha enfocado en proteger los recursos naturales del Ecuador. Es por eso que dentro de las siete preguntas que conforman la, la consulta popular, se encuentran dos que hacen referencia a la explotación del Parque Yasuní y a la minería metálica en zonas protegidas. Dos de las siete preguntas de la consulta popular están encaminadas a la conservación del medio ambiente. La interrogante número 5 propone incrementar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1.030 hectáreas a 300. Mientras tanto, la pregunta número 6 apunta a enmendar la Constitución para que se prohíba la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El ministro de Ambiente, Tarcicio Granizo, en entrevista para Noticiero Ciudadano, explicó la importancia de incluir estos temas en la agenda política del país. La constitución de Montecristi es la primera que reconoce derechos de la naturaleza y las preguntas de la consulta reflejan eso. El reconocimiento pleno de esos derechos y el reconocimiento de que temas como el yasuní o como la minería son los que la población ha querido que estén en la consulta. Yasuní es un ícono para el gobierno, para el país, es el parque nacional más grande del continente, es el parque nacional más biodiverso probablemente del mundo y por esta razón tiene una importancia trascendental. Pero también es el parque donde hay petróleo, así es que la pregunta lo que busca es cómo conjugar la explotación petrolera con la conservación de esta área de riquísima biodiversidad. Y por otro lado, la pregunta de la minería lo que busca es blindar a las áreas protegidas en contra de esta actividad que es necesaria, pero que no puede ser realizada en estas áreas que son de absoluta conservación para la biodiversidad. En las calles de Quito preguntamos a los ciudadanos cuál es su criterio al respecto y estas son sus apreciaciones. Me parecen excelentes ya que eh, como ecuatorianos y lo que más tenemos rodeado en nuestro país, naturaleza, es fauna y flora, se debe tomar bastante énfasis en el cuidado de las mismas. Yo le veo como ciudadanos tenemos que Poner eh, ese empeño en ir a la consulta para apoyar todo lo que es la protección de nuestra Amazonía y, y sacar adelante el país ¿no? y que no exploten más como antes lo hacían. Eh, y así salir adelante y que todos los recursos queden más para aquí, para nosotros. para Con eso estoy completamente de acuerdo, porque tenemos que cuidar el medio ambiente, porque si no nos damos cuenta cómo están, cómo hemos estado destruyéndole. Entonces tenemos que nosotros cuidar, pues qué más, nosotros somos los que vivimos aquí en el, en el país, en el, en el, en el planeta. De acuerdo a una encuesta que diario El Telégrafo realizó a sus lectores, el sí ganó en la quinta pregunta con el 57% de votos y la sexta con el 60%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, informó su renuncia a la candidatura como canciller de Ecuador en Estados Unidos, designación que estaba pendiente de ser consentida por el gobierno de Donald Trump. La decisión fue comunicada la tarde de este martes por Mera a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernández Pinoza. Es tiempo de hacer un primer corte. Regresamos en un momento. Les contaremos cómo tienen que postular para el programa de alfabetización Todos ABC. Inicio de espacio promocional. Esta semana en Construyendo Igualdad.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 En una rueda de prensa, el Ministerio del Interior dio a conocer los detalles del operativo contra la extorsión y estafa en el proceso de selección de ingreso para la Policía Nacional. La Fiscalía General del Estado investigó durante tres meses, proceso que determinó la detención de 18 personas. 18 personas resultaron detenidas luego de un operativo que desarticuló una banda delictiva que estafaba a los aspirantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la Policía Nacional. De acuerdo a las autoridades del Ministerio del Interior, la investigación inició en julio, cuando recibieron denuncias de padres de jóvenes que no habían logrado pasar el proceso de selección para acceder a la institución policial. A partir de esa investigación, tres meses, nosotros logramos recabar los indicios suficientes para el día martes 6 de octubre realizar un operativo. En este operativo nosotros logramos captar a 18 personas. Las personas fueron detenidas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi. Santo Domingo de los áchilas y Tunguragua. Entre los aprendidos constan tres policías, dos de ellos en servicio activo. Dentro de estas personas se encuentran dos servidores policiales en servicio activo y hemos procedido con el máximo rigor dentro de la institución. Nuestra meta es que la Policía Nacional sea un órgano de transparencia, sea un órgano claro y limpio. De su parte, la fiscal Claudia Romero detalló que los miembros de esta banda operaban a través de las redes sociales, donde captaban a sus víctimas prometiéndoles que podrían hacer que formen parte de la policía, a pesar de no haber aprobado los exámenes correspondientes. Este conmigo implicaba que de los familiares que pagar que iban desde 500 1.500 Los detenidos están siendo procesados por los delitos de delincuencia organizada y estafa. En este contexto, Diego Racines, viceministro de Justicia, indicó que de los 18 detenidos, seis son personas privadas de la libertad, quienes operaban desde el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, en complicidad con un guía penitenciario. En una complicidad de un guía penitenciario, que es el señor Piratasi M, mismo que está siendo procesado por los delitos que fue informado ya por la doctora Romero. Según datos oficiales, desde el 2013 hasta junio de 2017, 956 policías han sido desvinculados de la institución. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Los segundos Juegos Panamericanos de la Juventud desarrollados en Chile permitieron que el deporte ecuatoriano logre obtener 60 medallas en varias disciplinas. Veamos. Con la participación de 1.300 deportistas de 14 países, se desarrolló la segunda edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile. En este certamen, Ecuador logró 13 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce, lo que lo ubicó en el sexto puesto del medallero general. Los deportistas ecuatorianos que lograron obtener las últimas preseas doradas fueron Jonathan Andrade en los 10.000 metros marcha, Carlos Carcelén en la disciplina de lucha, Brian Quinatoa en los 200 metros con obstáculos e Irene Navarrete en los 800 metros planos. De igual manera en atletismo, Sandra Tigasi se adjudicó la medalla de plata en los 2.000 metros obstáculos. La segunda edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud se desarrolló en Santiago de Chile durante 10 días. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 7 de la mañana con 25 minutos hacemos un nuevo corte. Regresamos en un momento con las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional.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 Nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima, mientras que en Francia los funcionarios públicos se toman las calles de París para manifestarse en contra de las reformas de Macron. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima. Tras la demanda de un grupo de 3.800 habitantes de la zona, un tribunal local ha sentenciado que tanto el Estado como TEPCO, la empresa operadora de la central siniestrada, actuaron con negligencia, pues un informe sísmico advertía de las posibilidades de un terremoto de más de 8 grados en la región que provocaría un tsunami. El gobierno japonés y Tepco sabían que si tenía lugar un tsunami la altura de la olas sería superior a la de la planta nuclear, explicaba uno de los abogados de la acusación. Sin embargo, aunque conocían la situación, no tomaron medidas preventivas, algo imperdonable. La sentencia ordena indemnizar a los demandantes con 500 millones de yenes, 3,7 millones de euros. Es la segunda resolución judicial que culpa al gobierno japonés de lo ocurrido. El 11 de marzo de 2011 un terremoto y posterior tsunami provocaron el peor accidente nuclear desde el de Chernobyl en los años 80. Decenas de miles de habitantes fueron evacuados. Cataluña puede quedarse sin uno de sus símbolos de identidad, el cava, que además es uno de los productos que más exporta. Los dos buques insignia de este vino espumoso, Freixenético Dorniu, amenazan con sacar su sede social fuera de esta comunidad autónoma si se materializa la independencia. En Sansa Sadurnida Noya, la tierra del Cava, sus vecinos votaron masivamente a favor de la independencia en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Pero en sus calles se respira un cierto nerviosismo por la creciente incertidumbre política y económica y la fuga de empresas de Cataluña. Mucho, me preocupa mucho porque la verdad que igual que eso van las empresas, irán los trabajadores. A mí no me preocupa mucho lo que se dice ahora, que las empresas trasladan su domicilio social, porque creo que no es un problema grave, pero ya se irá viendo. Lo que no me parece bien es que el gobierno haga un decreto ad hoc para que se vayan, pero eso cada uno que haga lo que quiera. En este caso yo tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero, y ya está. Me preocupa, bueno, empresas como Feixenético Dorniu, sí que son bastante grandes, pero a mí no me afecta demasiado personalmente. Me preocupan más los bancos que las bodegas, la verdad. La principal preocupación de las empresas catalanas es perder la protección de las leyes españolas y europeas. Una Cataluña independiente debería solicitar la adhesión a la UE, un proceso largo e incierto. Los funcionarios toman las calles en París. Los trabajadores del sector público francés se han manifestado en la capital en contra de las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Emmanuel Macron. Casi 5 millones y medio de funcionarios, como es el caso de policías, profesores o trabajadores del transporte, entre otros, habían sido convocados a manifestarse unidos por primera vez en los últimos 10 años. En juego están sus ingresos y la supresión de muchos puestos de trabajo. Estamos aquí para pedirle al gobierno que cambie sus planes en relación con el poder adquisitivo de los funcionarios. El gobierno ha tomado continuamente medidas negativas. No hay un sector que haya sido tan maltratado como el sector de servicios públicos desde la llegada de Emmanuel Macron. Se han congelado los salarios y planean deshacerse de 120.000 puestos de trabajo, afirma la líder sindical Bernadette Croisson. Pese a la oposición manifiesta de los ciudadanos en las calles ante los numerosos recortes, el gobierno de Macron cuenta con aprobar las medidas rápidamente y pasar a la siguiente reforma, sobre la formación profesional y el paro. Siete de la mañana con 30 minutos, aquí concluimos esta primera entrega de noticias. Le invitamos a mantenerse actualizado con la información de este 11 de octubre a las 13 horas con Ámbar de Pérez y a las 19 horas con Luis Andrade. Que tengan un excelente día. Ciudadana, tu voz, tu país.